it. Yeah. Bueno, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Eh, mi nombre es Ana Lorena Delgadillo Pérez, yo soy directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y pues queremos darles la bienvenida a todas y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en nuestro seminario internacional, la cura contra la impunidemia, fiscalías autónomas y eficientes. Eh, el día de hoy en nuestra reflexión, nos, tenemos el un panel de primera, la verdad, eh, nos acompañan eh, por una parte el doctor Iván Velázquez, él es abogado y consultor internacional en materia de lucha contra la corrupción. Él ha llevado a cabo investigaciones de, de macrocriminalidad e investigaciones también que vinculan graves violaciones tanto en Colombia como en Guatemala, su experiencia de parapolítica en Colombia, la experiencia de la exisic en Guatemala, son experiencias que son referentes para toda la región y nos da muchísimo gusto doctor que nos acompañe en este espacio de reflexión. Nos acompaña también eh, nuestra querida Claudia Paz y Paz, que bueno, es una eh, bueno, directora de segil para México y Centroamérica, ella fue fiscal también general en Guatemala y pues Claudia es una defensora que también ha estado súper presente en nuestro país en las historias que se están escribiendo actualmente y para nosotros un tremendo referente no solamente de amistad sino como guía para entender cómo se tienen que construir fiscalías que sirvan para las víctimas muchísimas gracias Claudia por acompañarnos nos acompaña también una colega muy querida, nuestra querida Ruth Fierro, eh, coordinadora general del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, eh, pues el CEDEM tiene una trayectoria importantísima en casos de violencia contra las mujeres, en casos de desaparición, la experiencia del CEDEM, eh, eh, digamos, apoyando a las fiscalías en la investigación eh, a, y con el apoyo tremendo de las víctimas, también es un referente eh, para todo el país y para la región, eh, los casos que han llegado al, al litigio en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos son un referente también para toda la región. Entonces, eh, Ruth, es un placer tenerte también por aquí. Y, y se nos sumará ahorita en algún momento Ernesto Peralta, él es director ejecutivo de Borde Jurídico, que er, ellos, Ernesto tiene también una trayectoria muy importante eh, en el seguimiento, en el seguimiento, la colaboración también en armar, digamos, el sistema acusatorio y en esta vigilancia que tenemos que tener en las fiscalías. Entonces, pues la pregunta es, ¿qué es lo que nos convoca el día de hoy? ¿Por qué estamos aquí? Eh, primero nos parece que eh, evidentemente frente a las detenciones que ha habido por parte del fiscal eh, de, de Nueva York sobre... Ex servidores públicos de, de, de México, tenemos la detención de, de reciente, digamos, de General Cienfuegos, pero también la detención de un ex secretario de Seguridad Pública y de algunos de los eh, principales integrantes de crímenes, de, de, de, de, de redes de crimen organizado en México. La pregunta que nos hacemos es, bueno, esta fiscalía de Nueva York está pudiendo hacer este tipo de investigaciones. ¿Qué, qué pasa con las fiscalías mexicanas? ¿no? ¿Dónde estamos? ¿En qué lugar estamos? ¿Y por qué...? No es posible que podamos tener resultados cuando hablamos de un país que tiene una impunidad pues superior al 99%, ¿no? Y que de los esfuerzos más importantes que debería de haber en el país es justamente por fortalecer eh, las fiscalías. Entonces, una parte de la reflexión... Obviamente tiene que ver con el contexto actual que estamos viviendo, pero un poco también para hacer memoria, pues cuál ha sido la historia, digamos, eh, de, de los últimos cambios en, en el sistema penal y en el sistema procesal penal, pero también de la conformación de modelos de fiscalías, recordemos las reformas del año 2008, donde empezamos con un sistema acusatorio para todo el país, parece lejano, pero, pero eh, también para, digamos, nuestra democracia reciente, pues no es mucho tiempo también el, el, el tiempo que lleva poniéndose en práctica el sistema acusatorio. Eh, tenemos también eh, la reforma en la constitución de la autonomía que, que adquieren las, las, las fiscalías a partir del año 2014, que esto eh, es un cambio que debió de haberse dado en cadena desde la Fiscalía General de la República hacia todas las fiscalías de los estados y hasta 2018, hasta dos, diciembre de 2018, es que se logra hacer una nueva ley orgánica, por lo menos para la Fiscalía General de la República, una nueva ley orgánica que fue realizada con el esfuerzo de sociedad civil, por ahí estuvimos participando varios, desde varios y varias, desde el colectivo Fiscalía que sirva, pero también desde la academia, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la UNAM, empresarios, es decir, hubo una gran eh, fuerza que, que se unió para lograr eh, poder incidir en esta ley orgánica que presentaba un modelo diferente de gestión, y... Eh, después viene el nombramiento del fiscal, viene el nombramiento del fiscal general, vienen nombramientos también en los estados de la república y como resultado, pues lo que tenemos es nombramientos eh, donde lo que nos lleva a pensar es que la autonomía que tenemos en México, en la, en la Fiscalía General de la República y en el resto de las fiscalías termina siendo un nombramiento, una autonomía de papel, porque no se dieron los procesos como se requería para realmente garantizar que quien fuera fiscal estuviera realmente preparado de los intereses del ejecutivo o de cualquier otro poder que pudiera estar influyendo en los nombramientos. Eh, tenemos una impunidad, como lo decía, que supera el 99%, por víctimas, que son las que siguen yendo a las fiscalías, llevando la investigación, pero a pesar de todo esto, eh, también sufriendo mucho parte de victimización por parte de las fiscalías, y bueno, una sociedad civil que, como lo decía, estuvo, eh, muy movida eh, eh, durante esta época de fiscalía que sirva, eh, pero que también los cambios que ha habido, pues ha implicado que, que tengamos muchas cosas en el panorama y que ahora nos reagrupamos de alguna forma, muchos de nosotros que estamos en la fiscalía que sirva, pero que también seguimos participando en la misma, en un colectivo que se llama Colectivo contra la impunideña. ¿no? Que lo importante de este colectivo y lo, lo, lo que resalta este colectivo es que la intención de quienes estamos en este colectivo es darle un rostro humano a la, a la, a la impunidad. Es decir, la impunidad está afectando las vidas de personas. Está afectando a víctimas y está afectando a sus familias, está afectando comunidades y está afectando a todo el país. Entonces, no es un tema menor, nos tenemos que hacer cargo de esto y hay que vincular, que es también parte de, del objetivo de, de la del, del colectivo Impunidemia, estas historias personales, ¿no? historias de familias, historias de, de, de casos de desaparición de ejecución con problemas estructurales de las fiscalías, porque no podemos eh, dividirlo, ¿no? Entonces, eh, un poco el, el, el, la intención de este espacio es comenzar a, a debatir qué es lo que se necesita realmente para, para, para dar pasos contundentes contra la impunidad, cómo se tienen que investigar graves violaciones, cuál es el rol de la Fiscalía General de la República, pero también cuál es el rol de las fiscalías estatales y, y cuáles experiencias podemos utilizar para reflexionar pasos que se hayan podido dar tanto en México, pero en otras regiones, que también para eso eh, eh, tanto el doctor Velázquez como Claudia nos ayudarán en esta reflexión. Entonces, yo quisiera empezar, eh, doctor eh, Velázquez, con usted, eh, agradecerle nuevamente su participación en este espacio, y preguntarle, pues, o, o que nos cuente usted, cuáles considera que tienen que ser los elementos claves de la Fiscalía General de la República en México, o de las Fiscalías Estatales, para enfrentar casos de macrocriminalidad para enfrentar casos que puedan ayudarnos a romper con esta impunidad sistémica que hemos venido viviendo y para poder empezar a darle respuesta a las víctimas, ¿no? Eh, ¿Cómo tendríamos que empezar a armar esto o qué tendríamos que retomar? Eh, en otros espacios, ustedes nos ha hecho reflexiones de mucho tiempo, sé que 10, 12 minutos, 15 minutos es poco tiempo, pero eh, que nos pudiera dar algunos elementos clave que nos puedan ayudar a centrar la atención de, de por dónde podemos tomar un camino. Doctor, adelante, por favor. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en, en este panel que creo que es de mucha importancia, no solo para México, es realmente importante para todos nuestros países de, de América Latina, que tienen unos problemas muy similares en cuanto a la impunidad, fundamentalmente a la impunidad del poder, eh, y que es necesario, tratar de, de superar. Claro que 10, 12 minutos son realmente muy breve tiempo, apenas será como para hacer unos enunciados, pero espero que luego, en la medida en que vamos avanzando, eh, en las conversaciones posteriores, después de las presentaciones que nosotros haremos, pues se podría ahondar en aspectos específicos. Una de las preocupaciones fundamentales tiene que ver con la autonomía, la independencia de la fiscalía y es la independencia no solo externa, es decir, que pueda desarrollar su papel de investigación y persecución de la macrocriminalidad sin una injerencia desde fuera del organismo. Y otra, la independencia interna, es decir, la posibilidad de cada fiscal de realizar adecuadamente su papel sin que haya esas eh, incidencias dentro de la institución que en muchos eh, lugares se produce. En, en Colombia nos ha pasado bastante que desde la cúpula de la institución se dan directrices que afectan el adecuado desarrollo de la investigación o, por lo menos, no permiten que supere eh, niveles importantes en estructuras criminales. Desafortunadamente, y es algo que tendría que, que examinarse, de qué manera podemos en, en nuestra región buscar mecanismos de selección de fiscales generales que respondan realmente a los intereses de la justicia y no a los intereses políticos de los gobiernos que se van sucediendo en, en el poder. Un segundo elemento es la manera como se desarrolla la labor, la manera como el fiscal asume la investigación de la macrocriminalidad. La necesidad de conformación de un equipo técnico permanente que sea realmente un, una unidad de investigación, un grupo de trabajo en el que esto de las, de las órdenes que se emiten por escrito a un investigador distante que ni siquiera sabe cuál es el objetivo de la investigación, sino que, por el contrario, se conformen verdaderas unidades integradas por el fiscal como director de la investigación y los investigadores y expertos eh, multidisciplinarios que son necesarios en la investigación y que haya una permanente tarea, una permanente actividad de, de interlocución, de análisis, de reflexión, de estudios sobre los avances de la investigación, las dificultades que se han venido generando en algún determinado aspecto, como en el colectivo de la investigación, en un nivel que naturalmente el fiscal tiene el papel directivo, pero que no debe ser distante de su equipo de trabajo, que tiene que conformarse un sólido equipo de trabajo. Entonces puedan solucionar también en equipo las dificultades que se puedan afrontar en la investigación. Un aspecto fundamental es saber cuál es el objetivo de la investigación. A lo que estamos acostumbrados es a la investigación del caso particular de un desaparecimiento, de un desplazamiento, de un homicidio, cuando detrás de esos hechos criminales existe una estructura, hay una organización delictiva y el objetivo de la investigación debe ser, el objetivo último es el desmantelamiento de esa estructura, la desarticulación de la estructura. Esto obliga a que no solo se tenga un amplio conocimiento del contexto en el que ocurren los hechos delictivos, sino que, pueden, que deben examinarse todas las relaciones sociales, políticas, económicas, militares de esa organización criminal. Si el propósito es el de desmantelar la organización, que es además también lo que va a hacer efectiva la garantía de no repetición, porque se va a suprimir ese Foco de violación de derechos que constituye la organización con todas sus relaciones, insisto, sociales, políticas y económicas. Entonces, la supresión, el desmantelamiento de la, de la estructura criminal es lo que efectivamente garantizará que esos hechos no se sigan repitiendo. ¿A qué es? A lo que hemos estado acostumbrados en la región. Y prácticamente en todas las acciones criminales uno puede mirar de, de cualquier tipo de delitos cuando se persigue solo en el caso específico, pero se pierde de vista el objetivo fundamental del desmantelamiento, de la, de la desarticulación. Que si se dirige la acción de la fiscalía contra el jefe de una organización estos jefes son también fácilmente reemplazables. Esas estructuras en las que no solo está el líder máximo de la organización, sino en ocasiones un colectivo que dirige la organización o unas, unos niveles en los que los inmediatamente inferiores a la jefatura máxima tienen la capacidad de reemplazar uh, al al jefe máximo de la organización. Lo que hemos visto muy repetidamente en Colombia es eh, de manera constante. Que, por ejemplo, en una organización de, de narcotráfico se captura, se extradita, que es tan usual en Colombia, al líder de la organización que inmediatamente es reemplazado por otro o por otros porque también se produce inclusive una disputa interna que fractura la organización y de cada organización eh, inicial, cuando se golpea al jefe resultan varias eh, organizaciones que se, que se dividen, varias, varias estructuras. La, la, la acción que realiza la fiscalía que realiza en general la justicia, contra un objetivo específico, no conduce, en la generalidad de los casos, no conduce a la afectación cierta, contundente, de la estructura criminal. De manera que lo que se tiene que mantener en el objetivo central, insisto, es esto, del desmantelamiento de la organización. ¿Cómo se puede lograr ese desmantelamiento de la organización? De un lado, la manera como asumimos tradicionalmente la investigación del caso a caso, desconectado, si acaso, con algunos elementos que tomamos de otras investigaciones, pero no con una comprensión integral de la actividad que realiza esa estructura criminal, afecta sensiblemente los resultados de la investigación en términos de desmantelamiento, porque hace perder el objetivo central de la investigación, que es esa desarticulación de la, de la estructura. Entonces hay que pasar del caso a caso a la investigación de situaciones o a la investigación por asociación de casos. Cuando uno examina en, en hechos repetidos que se producen eh, de violaciones de, de derechos humanos, por ejemplo, de, de desplazamientos forzados, ¿qué es lo que conecta en una región determinada los numerosos desplazamientos forzados que se producen. ¿Qué es lo que pretende la organización criminal al generar esos desplazamientos o también las masacres o los homicidios que comete, precisamente en búsqueda, es una posibilidad, en búsqueda de acumulación de tierra para el desarrollo de megaproyectos? Entonces, si se investiga solo esta amenaza, o solo este desplazamiento, o solo este homicidio, perdemos también, inclusive de perspectiva, cuál es la finalidad que tiene la organización con la realización de las actividades delictivas que comete en ese territorio determinado. De ahí también la importancia sustancial de generar análisis de contexto, que permita identificar cada uno de los casos en función de la situación general y la situación general igualmente en función de cada uno de los casos. Es decir, no puede haber desconexión naturalmente. La responsabilidad penal es individual y habrá que determinar cuál es la responsabilidad de los individuos que conforman una estructura criminal en la en el cumplimiento de los objetivos de esa organización criminal. Pero el hecho de que esa responsabilidad sea individual, de que la Fiscalía deba formular imputaciones individuales, no se contradice con la realización de investigaciones de situación o, de, o por asociación de casos. Otro elemento esencial es... La planificación de la investigación, que se pueda elaborar un plan estratégico de investigación o un programa metodológico, como se le quiera denominar, pero que haya un proyecto real de investigación, cómo se logra elaborar, cómo se logra planificar efectivamente la investigación. Uno de los aspectos eh, importantes es el conocimiento que no solo el fiscal, sino todo el equipo de trabajo tiene acerca del contexto, no solo territorial, sino también de relaciones de toda naturaleza que tiene la organización criminal en un territorio determinado. Que va a introducir como aspectos indispensables de la investigación, como temas fundamentales de investigación, no solo esas relaciones sociales, políticas y económicas que son las que permiten la subsistencia de la investigación, sino también los beneficiarios de las actividades criminales de esa organización delictiva, y sus redes de apoyo. Si hay una comprensión plena de la manera como la organización criminal desarrolla su plan criminal, a quiénes favorece ese plan criminal, cuáles son redes de apoyo que, sin ser eh, por lo menos plenamente integrantes de la organización, si sí le prestan a su desarrollo, a su actividad delictiva, un servicio sustancial para la permanencia y para el desarrollo de las actividades en la región, en el contexto en el que se ha determinado el plan estratégico de investigación, será realmente sólido, contundente, porque se va a dirigir exactamente a los puntos neurálgicos, de la estructura criminal, de las acciones delictivas que comete esa estructura criminal y siempre con miras a la desarticulación. Y aquí un punto que es fundamental. ¿Cuál es la relación de la Fiscalía con las víctimas? Hay, y ya para, para concluir que se me agotaron los 12 minutos, pero, pero solo una mención. Porque hay una natural prevención de las víctimas cuando ve que la fiscalía o es inactiva o es omisiva, es distante, inclusive es una fiscalía que excluye a las víctimas y luego cuando la fiscalía requiere una cooperación para el conocimiento de un hecho delictivo o una estructura criminal, pues naturalmente las víctimas no tienen confianza en la fiscalía y no van a colaborar con lo que podrían, por ser las que están en medio del conflicto, en el conocimiento cotidiano, no solo de la manera como la estructura criminal funciona, sino de la manera como funciona. Lo que se requiere es que existan unas relaciones de confianza entre la Fiscalía y las víctimas con, con una garantía que tiene que generar la Fiscalía en las víctimas, la garantía de que jamás serán puestas en riesgo. En muchas ocasiones, solo por lo que denominamos el positivo, la Fiscalía arriesga personas que se han eh, enfrentado a la criminalidad, que en sus comunidades han asumido papeles de, de liderazgo. Las pone en grave peligro cuando no protege adecuadamente la fuente de la información que recibe. Cuando la fiscalía empieza a dar resultados en su investigación. Se forma, se establece la confianza de la comunidad y esta es una experiencia, ya lo, lo hablaremos en los minutos posteriores, pero es una experiencia que no solo en, en lo personal tuve en investigaciones de la parapolítica en Colombia, como después de los primeros resultados de la Corte Suprema de Justicia contra importantes congresistas de la coalición uribista de gobierno, en el año 2006-2007, muchas personas se acercaron a la corte a suministrar información del conocimiento preciso que tenían de esas relaciones entre congresistas y paramilitares en sus regiones. Pero fue también la experiencia importante que tuvimos en Guatemala cuando empezaron los resultados contra personas que aparecían eh, como intocables de las que difícilmente se pensaba que en alguna ocasión la Fiscalía pudiera desarrollar una investigación y con la contundencia como efectivamente se desarrollaron esas investigaciones, esos resultados positivos, cuando se vio que no había una sujeción a ningún poder externo, que había realmente una independencia en el actuar y que todo el que fuera encontrado con posibilidad de, de responsabilidad en un hecho delictivo era presentado ante los jueces, independientemente de quién fuera, cuando se empezó a hacer realidad aquello de que nadie está por encima de la ley, que todas las personas están sometidas a la ley, a la investigación, que la fiscalía, que los órganos de investigación y persecución penal en un país deben desarrollar. Cuando logramos eso en Guatemala, se generó una altísima confianza al punto que inclusive en los, en los sondeos de opinión, la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIC, alcanzaron niveles de aceptación casi sostenidos por encima del 70% y en ocasiones llegamos a superar el 80%. Y eso se reflejaba adicionalmente en la colaboración, en la cooperación que recibíamos de personas informadas en el país sobre actuaciones eh, ilícitas de verdaderas estructuras de lo que denominamos las redes político económicas ilícitas que nos señalaron nos señalaban con precisión detalles que seguramente hubiéramos tardado mucho tiempo en, en poder conocerlos y eso fortaleció nuestra actividad con el último y ya sí si mi, mi última frase, con, con el último eh, ingrediente. La prensa independiente y el periodismo de investigación. Eso ha sido fundamental en todas las investigaciones en las que yo he tenido alguna participación. Por el gran conocimiento que desde el periodismo de investigación se logra para los organismos de de investigación y persecución penal pero también por la difusión de las actividades que va desarrollando el órgano de investigación el conocimiento social público extendido de las investigaciones y los resultados positivos en las investigaciones y esto fiscalía general ciudadanía y medios de comunicación independientes un trípode sobre el que con mayor facilidad podemos avanzar en procesos de construcción de democracia. Muchísimas gracias, doctor. Yo sé que fue todo un reto en tan pocos minutos eh, a, a, a abarcar tanto, sin embargo, le agradecemos mucho todas sus reflexiones. Eh, eh, recuerdo que esta, esta charla la tuvimos creo que en hora y media, dos horas, la, en el foro anterior, en el foro de macrocriminalidad, entonces le agradecemos mucho el esfuerzo eh, por sintetizar los principales elementos con los que una fiscalía o un país, digamos, si toma la decisión de enfrentar la macrocriminalidad, lo puede hacer. Y bueno, creo que las, las, las últimas reflexiones que nos hace, doctor, nos ayudan mucho para entrar a conversar con, con Claudia Paz. Eh, nos habla eh, el doctor de la importancia de las víctimas ¿no? en una fiscalía, eh, el papel que tienen que tener las víctimas en una fiscalía para que pueda, se pueda generar esta confianza basada en resultados. Y evidentemente no, no, no podemos dejar de pensar, Claudia, en el contexto como lo dije al principio. Nosotros tenemos estos casos que han sido investigados por la Fiscalía de Nueva York, eh, donde algunas, algunos ex servidores públicos, y miembros de la delincuencia organizada están siendo juzgados en Estados Unidos por algunos delitos, pero hay otros delitos que no los va a juzgar Estados Unidos, ¿no? eh, que son eh, los que básicamente se pueden considerar como graves violaciones a derechos humanos o que en su momento incluso podrían configurarse como crímenes de lesa humanidad, casos de desaparición, el país tiene más de 75.000 mil casos de desaparición, casos de ejecución también. Entonces, el reto que le toca a la Fiscalía General de la República y también a las fiscalías de los Estados es hacerse cargo de estos casos de graves violaciones a derechos humanos, que es todo un reto. Tú nos acompañaste, como lo decía Claudia, en muchas reflexiones de cuáles son estos elementos que se requieren para llevar a cabo investigaciones de graves violaciones a derechos humanos, el papel de las víctimas y de la sociedad en esto. Eh, en la ley orgánica, por ejemplo, se puso la formación de comisiones especiales que tengan independencia para inyectar casos de graves violaciones, que es un poco, digamos, lo que el GIE está haciendo en el caso de Yotzinapa. Hay otros ejemplos también de esto. Eh, el tema de los equipos mixtos multidisciplinares, como nos decía el doctor. Pero nos gustaría que, con base en tu experiencia, Claudia, pues en México y en Guatemala, nos, nos, nos des algunas reflexiones de cuáles son los pasos que tendríamos que dar para que nuestro país tenga resultados en graves violaciones a derechos humanos, que son, es la deuda eterna en México, ¿no? Claudia, por favor, adelante. Gracias, Ana, Ana Lorena. Gracias por, por la invitación a compartir con ustedes. Y la verdad que me, me siento sumamente honrada de poder estar esta mañana junto a, a Ruth, a Ernesto y a, y a Iván compartiendo desde distintos puntos de vista, un, una experiencia que considero fundamental, que es la lucha contra la, la impunidad. Escuchando atentamente um, a Iván, pues hay elementos que funcionan respecto a toda la fiscalía y al combate al crimen organizado y que también eh, hay que rescatar respecto de la investigación de graves violaciones de derechos humanos. Así es que por supuesto que coincido con él de que lo más importante o uno de los factores más importantes, diría yo, crucial es la, la autonomía de la institución y la autonomía de cada uno de sus integrantes. Y por supuesto la voluntad de esclarecer, la voluntad política al más alto nivel de esclarecer los casos, de investigarlos, de llevar a la justicia a los responsables, pero también la, la, esa misma voluntad en todos y cada uno de los agentes o funcionarios del Ministerio Público. Y, y quizás a veces pensamos que, que esa autonomía, que esa independencia es, es como una, un, un, una actitud individual, es una virtud personal de las personas que integran eh, la fiscalía, pero... Lo que se ha demostrado en, en distintas experiencias es que los sistemas de carrera fiscal eh, promueven y favorecen esa autonomía y esa independencia. Es muy diferente si yo formo parte de una fiscalía porque soy hermana, prima, amiga conocida o, eh, en el peor de los casos, integrante de la red criminal. Es muy distinta la actitud a si yo estoy en ese puesto porque yo a través de un concurso público, de un examen, tengo las mejores notas y me dieron el puesto por mis méritos. Es muy, muy diferente. Y creo que este es un tema que, que en Guatemala rindió frutos, porque a pesar de que durante muchos años la impunidad fue la regla, cuando hubo la voluntad política al más alto nivel, esos fiscales, hombres y mujeres de carrera, que habían llegado a sus puestos por mérito, se vieron como en el momento que tenían el espacio de actuar independientemente, y eso fue eh, un cambio muy, muy grande, porque ellos ya estaban ahí. Ellos habían sido nombrados adecuadamente, y eso permitió, permitió avanzar. Y creo que esto fue también parte de muchas de las discusiones, Ana Lorena, Ana Lorena que hemos tenido, de cómo evitar que las personas que habían estado en la Procuraduría General de la República y que eran parte del crimen organizado y que eran responsables también de crímenes muy graves en, en la investigación, como la Comisión de Torturas, cómo evitar que llegaran a la Fiscalía General. Y creo que eso también ahora sigue siendo un desafío, porque algunas de estas personas permanecen en la institución y creo que le hacen muchísimo daño y esa... Esas investigaciones internas, esas eh, investigaciones también penales tienen que continuar para que todos los miembros de esta fiscalía sean justamente, estén ahí por sus méritos, ¿no? Y evitar que quienes puedan reproducir los actos del pasado continúen trabajando en, en la institución. Creo que otro tema que, que tengo que también subrayar, que ya fue mencionado por... Por Iván es la importancia de, de investigar eh, los fenómenos criminales y no los casos aislados, sobre todo en temas de violaciones de derechos humanos. Y dada la magnitud de, de estos casos en México, en Guatemala, pero también en El Salvador, en Colombia, en Perú, en Argentina, eh, en Chile podemos hablar no de un caso de ejecución extrajudicial no de un caso de violencia sexual por actores estatales, no de un caso de tortura o de desaparición forzada, sino que estos hechos conforman parte de crímenes de lesa humanidad. Entonces, al investigarlos en su conjunto, lo que vamos a, a, a descubrir y que ya está bastante documentado en México, y en Guatemala, es que se trata de eh, violaciones masivas, generalizadas y sistemáticas, es decir, que siguen ciertos patrones a los derechos humanos. Esa mirada no nos la da el caso eh, en particular, sino nos la da el conjunto de los casos. Y en violaciones de derechos humanos también, y este es un elemento muy importante, nos permite subir un nivel, pasar del, del autor material, del que jaló el gatillo, del que hizo la detención, a eh, los, los mandos de las organizaciones que están violando los derechos humanos porque de, de, desde ahí devienen las órdenes y por eso es que los casos tienen un modus operandi muy similar, muy eh, reconocible y también porque estas organizaciones criminales, tanto para eh, vinculadas al crimen organizado, pero también en el caso de violaciones de derechos humanos, lo que están buscando es el control territorial. Entonces, los hechos de violencia se explican porque es un momento que están ganando el control territorial o cuando están disputando ese control territorial. Entonces, las, los fiscales, las y los fiscales pueden partir de la hipótesis de que si tienen el control territorial, los hechos de violencia que ocurren en una zona geográfica determinada pueden ser en principio, es una hipótesis ¿sabes? a a comprobar no pueden ser en principio atribuibles a una misma organización criminal es decir les da luces o líneas de investigación a ser a ser confirmadas y otro tema que para nosotros fue muy importante para hacer ese esas investigaciones de fenómeno criminal el análisis de contextos contar con unidades de análisis criminal y en el caso de derechos humanos en la fiscalía por ejemplo Teníamos la fortuna de encontrar un plan militar para el caso X, pero ese plan militar explicaría las órdenes que se dieron para el caso YZ. Y si los fiscales tenían que volver a requerir el plan, era muy probable que ya no se los diera, etcétera, etcétera. Entonces, esta unidad, además de hacer las labores de inteligencia criminal, de ver la conexión de casos, etcétera, también guardaba o era como el archivo de todos los documentos militares, de los documentos de la policía que nos podían servir para entender, digamos que una forma de entender las violaciones de los derechos humanos es la voz de las víctimas pero estos documentos lo que retratan es el punto de vista de los perpetradores entonces no solo es muy importante recuperar es, estos archivos sino tener la capacidad de analizarlo y ver cómo pueden ser útiles para, para los diferentes casos otro punto que es fundamental y en, en México es crucial y lo fue en Guatemala, son peritos independientes. O sea, las, las unidades de expertos tienen, como los fiscales, tienen que tener independencia. No pueden eh, tener vínculos o relación con eh, los cuerpos de seguridad que están involucrados en las violaciones de derechos humanos. Creo que eso es muy, muy importante. Eh, nosotros lo vivimos en Guatemala, durante muchísimos años se hicieron exhumaciones eh, con peritos eh, médicos y antropológicos forenses, toda esa prueba luego fue la evidencia para el caso de genocidio. Ustedes tienen la ventaja en México de contar por ejemplo con, con el EAF, con el equipo de antropología forense que ha hecho un trabajo impecable, nosotros en Guatemala contábamos en alguna época con el EAF, también con con la FAFG, con otros peritos independientes, pero es, es, es fundamental y, y peritos que puedan hacer su labor de acuerdo con los parámetros internacionales de, de investigación, de ejecuciones extrajudiciales y de, del protocolo de Minnesota, porque también la experiencia y lo que yo he vivido en México en casos anteriores es que los peritos hacen una, una relación de su método de investigación, una relación de hecho, y unas conclusiones que se alejan kilómetros de lo que podrían concluir y cualquier otra persona podría concluir eh, si hubieran seguido realmente los protocolos y, y los estándares internacionales para la investigación de estos casos. Y un, un último punto, que creo que con, con eso empezaste la pregunta, Ana Lorena, creo que es fundamental es que para el avance de estos casos en contextos de gran impunidad, los fiscales tienen que trabajar codo a codo con las víctimas, las organizaciones de víctimas y organizaciones de derechos humanos. Todos los casos que en Guatemala han tenido sentencia son casos que durante años fueron eh, llevados solamente por las víctimas y por las organizaciones que les acompañan. Entonces, no no no puedo imaginar una investigación eficiente sin eh, contar con el apoyo de las víctimas y las organizaciones que les acompañan, pero además porque es reparador para las, las víctimas y sobrevivientes poder confiar en las autoridades y, y contar con ellas y, y no que sean como enemigos y que se criminalice a las víctimas que están están buscando justicia eso en los casos concretos y un, un minuto más Ana Lorena y con eso concluyo solo recordar que frente al muro de impunidad que existía eh, en Guatemala fueron las organizaciones de víctimas y sobrevivientes quienes se aliaron, se unieron y reclamaron con a la comunidad internacional y también nacionalmente la llegada de la CICIG fueron ellas y, y por eso es que creo que ustedes, Ana Lorena, no pueden eh, bajar la guardia y, y, y, y dejar de avanzar en el esfuerzo de tener una fiscalía que responda a los, a los intereses y a los esfuerzos de las víctimas por alcanzar justicia. Fue, fueron las organizaciones de víctimas las que empujaron la creación de la CICIG, las que acompañaron las investigaciones de la CICIG y en mucho las que acompañan ahora a los jueces y fiscales independientes que siguen trabajando en Guatemala para eh, que puedan hacer su trabajo. Es como un, crean un espacio social para que estos funcionarios que quieren trabajar lo, lo puedan hacer. Y con, con eso termino, Ana Lorena. Muchísimas gracias, Claudia, por la reflexión. Eh. Fíjate que esto es una cosa muy importante, ¿no?, porque generalmente se nos pregunta desde la sociedad civil, eh, desde el, de las, las organizaciones y desde las víctimas, cuál tiene que ser el papel frente a la fiscalía, ¿no?, cuál tiene que ser el papel frente a la impunidad, y en México lo hemos visto, ¿no?, que son ellas quienes van, quienes hacen las investigaciones, quienes hacen exhumaciones, quienes, como lo dicen muchas de ellas, se han convertido en peritos, en abogados, en fiscales, en jueces, en todo, ¿no?, este, y que es importante no soltarlo porque México apenas, ustedes me acuerdo de las primeras reuniones que tuvimos para eh, eh, pensar en fiscalías que realmente sirvieran, nos decían que esto iba a tomar al menos 20 años para empezar a notar una transformación. Entonces, lo importante de seguir, ¿no? de, de saber que es un camino a largo plazo, desafortunadamente no es tan inmediato, pero que no podemos abandonarlo. Y Claudia, siempre tus palabras evidentemente nos dan mucha fuerza para, para seguir y seguir. Agradecemos mucho. Y bueno, pues, con esta parte que cerramos, con la parte de las víctimas, eh, eh, pues me parece que es el escenario también ideal para la conversación con Ruth eh, Fierro, eh, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Y pues, Ruth, eh, en Chihuahua yo creo que ha sido uno de los estados donde más se ha invertido en la fiscalía, ¿no? O sea, yo me acuerdo todo, toda esta inversión, digamos, que vino para el sistema acusatorio muy fuerte, ¿no? Eh, eh, desde muchos aspectos, eh, pero también ha sido uno de los estados pues tremendamente marcados por la violencia, ¿no? O sea, los feminicidios evidentemente marcaron tremendamente a Ciudad Juárez y a Chihuahua, esto lo que provocó es que hubiera una mayor mirada internacional en cómo se estaba haciendo el trabajo en los casos de investigación. Si uno ve actualmente el, el, el documental de Marisela, eh, yo creo que termina con el corazón roto de ver toda la tortura que una víctima tiene que enfrentar eh, buscando justicia, ¿no? Y, y, y desafortunadamente, el ejemplo de Maricela es el ejemplo de muchas madres que actualmente están buscando justicia y que siguen siendo amenazadas. Eh, ustedes han sido organizaciones eh, muy, muy contestatarias eh, que, que se han organizado para participar directamente, no solamente en acompañar a, a las familias Ruth, pero también promoviendo eh, medidas estructurales que puedan ayudar a cambiar esto para los casos que acompañan y para todos los demás, ¿no? Entonces, nos gustaría mucho, Ruth, que nos pudieras dar una aproximación, en primer lugar, cómo ha sido este camino, desde la, el, con las víctimas y la sociedad civil, de acompañar a la fiscalía, cuáles son los retos en querer transformar una institución, cuáles siguen siendo ahorita eh, los desafíos que tú ves que hay todavía en la fiscalía, sobre todo para casos de desaparición, para casos de violencia contra las mujeres, y que también nos des un poco de luz, cuáles son algunas buenas prácticas que ustedes han visto en Chihuahua que nos pueden servir de referente frente a otros caminos. Hemos dicho mucho en el colectivo Impunidemia que es importante ver cuáles son los obstáculos, cuáles son los retos, pero también empezar a ver algunos espacios de luz que nos digan por dónde. Entonces, estoy segura, Ruth, que tú nos vas a ayudar a tener algunas aproximaciones sobre esto y agradecerte nuevamente que nos acompañes. Adelante, Ruth. Muchas gracias. Pues bueno, también eh, buenos días a todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Agradecer al colectivo por la, por la invitación y por la oportunidad de, de seguir conversando de estos temas que son, como ya lo has dicho, indispensables para nuestro país, para la garantía de los derechos de, de todas las personas. Y también, pues, un honor poder compartir el espacio con las personas panelistas que que ya me antecedieron y con Ernesto que, que va a hablar enseguida de mí. Bueno, efectivamente desde el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres acompañamos eh, en promedio, acompañamos alrededor de mil eh, víctimas de violaciones a derechos humanos, realmente se concentran en cuatro, en cuatro temas, están las mujeres, sus hijos e hijas, víctimas de violencia de género, están las personas desaparecidas, están otras eh, organizaciones de derechos humanos que han sido eh, agredidas o asesinadas por su labor y están eh, como también reconocidas dentro de ese grupo de, de defensores y defensoras comunidades indígenas o comunidades desplazadas eh, forzadamente a causa de la, de la violencia, ¿no? principalmente por un tema de control del territorio para eh, pues, actividades criminales. Entonces, desde, desde esa experiencia, eh, como bien lo señalas, nosotras hemos eh, transitado un camino, al principio no tan sencillo, de colaboración con la Fiscalía y ahora en, en construcción. Yo tenía por ahí una presentación, no sé si, la, si se puede colocar, y si no, mientras eh, sigo. Nosotras queríamos apuntar el, en esta charla cuatro puntos, eh, cuatro puntos principalmente. El, el primero eh, tiene que ver con la importancia de los estados. A mí me parece, eh, a mí me parece justo que, de reconocer que el colectivo para la epidemia ha hecho mucho énfasis en esto, en, en hacer visible el rol y el papel de los estados. Y uh, yo me aprovecho de eso y me gusta mucho repetirlo, siento que soy una apóstol de la no centralización de las políticas públicas en general en materia de, de, de promoción, eh, respeto, garantía de, de derechos, de derechos humanos en estas políticas públicas, la no centralización. Nosotras pensábamos que, bueno, eh, creo que los estados concentramos la mayoría de la incidencia de violaciones de derechos humanos, ¿no? Si una echa una mirada a la incidencia delictiva, podría advertir esto. Siguiente, por favor. Un clic para que salgan las otras dos. Por ejemplo, pensa, o así una, una mirada ayer rápida, decía, los feminicidios, hay cinco estados, Nuevo León, Puebla, Veracruz, Jalisco y Estado de México que concentran el 43% del total de los feminicidios registrados en este año en, en México para el 2020. Lo mismo con el tema de, de la violencia sexual, alguna vez también en, en un análisis de las cifras, nunca tan ciertas, pero, pero que dan una idea de las desapariciones, veíamos también como casi el 50% de estas se concentraban en los estados del norte, del norte de la República, por supuesto, los homicidios de personas defensoras de derechos humanos normalmente o por la naturaleza, pues son del fuero común. ¿no? Ahora, eh, salvo algunas excepciones que puedan ser atraídas por la federación, lo cierto es que el grueso de casos están en las fiscalías locales, están en las fiscalías de los estados. Y entonces, frente a eso, hay otro clic, por favor. Eh, frente a eso, cuando de pronto escuchamos, antes, un antes, cuando de pronto escuchamos eh, las reformas de la Fiscalía General de la República, las discusiones que se dan en el centro del país respecto a estos cambios, nosotras decimos, por fuerza, se requiere que nos incluyan en la conversación. Y nos incluyan, me refiero, no solo a las organizaciones de la sociedad civil, a los colectivos de víctimas, sino incluso también es un reclamo de las y los operadores de justicia eh, de los estados. Es ¿no? decir, eh, se discuten allá las cosas cuando acá eh, hay, hay un grueso de, de incidencia delictiva que no se puede, y una experiencia y una particularidad que no se puede ignorar. Entonces, por ejemplo, muy en concreto, en, eh, con las grandes reformas de la PGR a FGR, eh, pues francamente, al menos en el caso de Chihuahua, no tuvo un impacto significativo. Es decir, una esperaría o pensaría que, que, al tener una reforma a nivel federal, va a haber como una réplica inmediata en todos los estados y esto no es así. No, entonces por eso reiteramos la importancia de sumar a los estados en esta conversación. Ese es el primer punto y ahora sí eh, el siguiente, y ahí sí le, le pueden dar. Y, y bueno, obviamente se ha dicho acá, pero, y, y no pretendo profundizar en ello, pero decimos más allá de las fiscalías, este, para como centralizar el tema de la, de la impunidad, por supuesto que no podemos obviar que están también, y ahí le pueden dar adelante hasta... Están los policías, están los servicios periciales, hasta ahí, y está la administración de justicia, ¿no? En casos como eh, en algunos estados, la policía investigadora es un órgano eh, independiente de la fiscalía, que no depende directamente de la fiscalía. También hay estados en donde, ya lo, ya lo decía Claudia, la importancia fundamental de también buscar... Esta autonomía y preparación, profesionalización, especialización de los servicios periciales en su papel fundamental. Y por supuesto, pues como, como cereza o como final del camino en contra de la impunidad, por supuesto, están jueces, juezas, eh, tanto de primera instancia como de segunda instancia. Entonces, recordar también cómo deberíamos tener más conversaciones sobre, sobre esto, ¿no? Sobre, no solo sobre las fiscalías, sino a la par sobre estos otros actores que eh, influyen mucho en el tema de la impunidad. Ahora sí, siguiente, por favor. Bueno, eh, desde Chihuahua eh, contábamos eh, precisamente por este contexto que, que se ha vivido en Chihuahua de muchísima atención internacional sobre graves violaciones de derechos humanos como lo ha sido desde hace muchos años el tema de los feminicidios y por, el, por lo sólido de muchas organizaciones y colectivos que estamos en Chihuahua, efectivamente creo que hemos tenido una experiencia que en muchos casos ha sido pionera en el país. ¿no? Acá vinieron, eh, vino la, la primera fiscal, de las primeras fiscalías especializadas en el tema de mujeres. Eh, y bueno, en, en Chihuahua eh, también tuvimos la primera fiscalía especializada en investigación de violaciones a derechos humanos y todo esto impulsado por la sociedad civil. Es una fiscalía que realmente, aunque, aunque tiene tiempo de, de haber sido creada y realmente el, el fiscal eh, fue nombrado en octubre del 2018, es decir, tiene prácticamente, podemos decir, dos años este, trabajando. Y aunque pareciera que, que es mucho tiempo, pues en la, en la vida real hemos visto que este proceso ha sido a lo mejor no tan rápido como, como de, para dar resultados los que hubiéramos esperado. A lo mejor teníamos expectativas distintas, pero ahora que, que estamos viviendo el proceso, pues también comprendemos la complejidad de, del trabajo de la fiscalía. Nosotras eh, hemos identificado algunas buenas prácticas, Debo, debemos decir desde el CDEB, eh, sí vemos cosas muy valiosas de esta fiscalía. Yo no sé o no puedo decir que, que necesariamente esto, eh, estas prácticas o esta fiscalía vaya a ser la, la panacea, pero sí nos interesa mucho recuperar, como, como tú bien lo subrayabas, pues algunas cosas buenas que nos pueden dar luz, ¿no? Eh, que nos pueden dar luz y que al final creo que tampoco son... Grandes del hilo negro, grandes secretos. El primero de las buenas prácticas es el tema de la priorización de casos. Eh, desde la creación de la fiscalía se estableció esta, esta política, digamos, de decir, no va a, a llevar todos los casos como tal, eh, digamos, esta fiscalía no va a tener una competencia temática como tal, o sea, sí el tema de derechos humanos, pero no va a traer de inmediato eh, todos los casos, sino que los va a priorizar. Y los va a priorizar a partir de criterios subjetivo, objetivo y complementario, que atiende mucho al contexto. Prioriza casos en función precisamente de eh, identificar, entre otras cosas, por ejemplo, y es lo que es muy interesante y es lo que de lo que hablaba eh, el doctor y Claudia, entre otras cosas, prioriza casos para investigar aquellos que puedan llevar a los máximos responsables ¿no? de estructuras criminales respondiendo pues a una lógica de criminalidad que se da hoy en día y que ya lo dijeron que no se trata de caso por caso sino que hay pues eh, de menos una, eh, pues, bueno una sistematicidad sí pues, creo que, que se puede decir en, en estas violaciones de derechos humanos. Entonces creo que, que ha sido interesante esta priorización de casos al día de hoy, la Fiscalía de Derechos Humanos ha priorizado siete casos y esa, esa concentración de esfuerzos en estos casos le ha permitido, eh, pues no resolver porque todavía no están eh, sentenciados, pero sí en cuatro de estos siete ya tener eh, judicializados y tener recabados elementos suficientes en contra de de personas responsables entonces acá hay una experiencia importante de cómo sí el, el concentrar esfuerzos o el, el tener mayores recursos concentrados en, en algunos casos ha tenido, ha tenido efectos la otra cosa es la concentración de casos a esto me refiero concentración a eh, muchos de los casos de la fiscalía que ha conocido se atraen para que se lleven en el centro del estado Muchos de estos ocurren en zonas más alejadas donde existe más dudas sobre el control de ciertos grupos criminales, sobre los operadores y operadoras de justicia. Y nos parece que ha sido un acierto el que se concentre la fiscalía en la ciudad de Chihuahua y que los casos se atraigan para que también sean jueces y juezas de Chihuahua, de la capital, quienes conozcan. Y, y digo Chihuahua por, obviamente, al ser la capital, tener también mayor capacidad de, de protección de, de alguna forma de, de los jueces y juezas. Creo que ha sido un acierto. Siguiente. Esa es otra, otra buena práctica. Por supuesto, el tema de análisis de contexto, la, la unidad de análisis de contexto incorporada a la fiscalía, que aunque ya eh, ha sido algo que, que se ha venido incorporando cada vez más en las fiscalías de los estados, eh, seguimos pensando que esto es un acierto, si no una novedad, eh, a lo mejor sí un acierto, porque hemos visto la trascendencia de, de cómo eh, a, contribuye o aporta a las investigaciones de cara a ver este, este panorama más amplio, no caso por caso, sino de buscar estas eh, similitudes que permitan esto que tanto damos que es investigar como en conjunto, como no eh, caso aislado por caso aislado. También lo que hemos visto por lo que hemos acompañado a la fiscalía es que muchas de las unidades de análisis de contexto de otras de otras entidades eh, federativas se están desdibujando y convirtiendo un poco en unidades de análisis eh, delictivo y no necesariamente de contexto ¿no? eh, siguiente por favor también algo que, que hemos podido observar en esta fiscalía y que creemos que también tiene que ver mucho con el tener pocos casos o haber priorizado algunos casos es por supuesto que ha hecho una diferencia que en el caso de la fiscalía de derechos humanos todas las investigaciones tienen un muy claro plan de investigación y lo tienen por escrito y se conversa con las, con las víctimas, ¿no? Esto es algo que debería de ser eh, pues lo mínimo indispensable, pero desafortunadamente no es así. Pero acá la fiscalía lo hace y yo no digo, por supuesto, que sigue teniendo casos con retos muy importantes. Yo no digo que todos los casos eh, estén resueltos. Hay casos muy complejos que están ahí y que... Y que seguimos esperando eh, los resultados que queremos ver. Sin embargo, hay una diferencia enorme en tener esta certeza de saber qué están haciendo, porque ustedes, eh, todos quienes nos escuchan y quienes nos, las que, personas que combaten conmigo el PAN, ten, coincidirán conmigo en que la visión de las fiscalías es un poco que los ministerios públicos van como reaccionando, van como reaccionando a si hay una petición de la de la familia para que sea alguna diligencia se hace, de pronto se hace otra cosa, pero no hay una claridad sobre el rumbo, entonces esto, esto ha sido importante. Siguiente, si quieres ya todo junto para no tardarme mucho de esta, de esta presentación, eh, creemos que ha sido uh, muy importante la coordinación que ha tenido con Sociedad Civil, esa posibilidad de trabajar de manera coordinada y colaborativa. A algunos de los retos que, que seguimos viendo son, claro, el tema de recursos, la falta de recursos suficientes porque acá hay mucha voluntad, hay este, eh, ganas de trabajar, pero mm, mientras sigan faltando el tema del dinero, a veces es complicado a pesar de la, de la voluntad. Hay un tema también importante de la certidumbre sobre su permanencia, porque seguimos pensando que está sujeto, digamos, a la voluntad política de, de, quien, de quien llegue, ¿no? Y esto es algo que, que atravesamos todos. Y otro, otro punto ahí que no puse, pero que me parece clave, es el tema de la, que ya lo decían, de la protección a testigos. Una de las cosas de los retos más importantes a la hora de judicializar casos es que la generalidad, y más si son casos graves, es que los testigos no se quieren presentar porque nadie les garantiza condiciones de seguridad. Y aunque se ofrezcan, eh, no hay esta confianza para creer que es así. Por supuesto, otro tema es eh, el Poder Judicial y cómo también de pronto parece que algunas fiscalías van avanzando en ver o en comprender eh, el derecho penal desde esta otra perspectiva como más amplia, más eh, con este enfoque de macrocriminalidad. Y creo que los jueces y juezas no están hablando de eso todavía. Y algo muy importante que me salté acá de las buenas prácticas, sí ha habido, eh, se palpa algo distinto de ver cómo el personal de la Fiscalía de Derechos Humanos, desde el trato, ha sido personal que se, en su mayoría es, es personal que no había estado antes en otras fiscalías. Y bueno, eh, creo que tenía otras, eh, adelante me voy a pasar a las, a las conclusiones, ya no voy a hablar del rol de la sociedad civil, voy a hablar de las conclusiones, y si las quieres poner todas de una vez. Lo primero es la importancia de escuchar a la sociedad civil y los colectivos. Algo que yo pensaba, escuchando la conferencia también del colectivo contra la impunidad decía, eh, el gobierno que quiera cambiar las cosas nos tiene que creer a la sociedad civil y nos tiene que creer a los colectivos por algo muy importante. Porque nosotras hemos estado aquí antes y vamos a estar después. Ellos llegan a un tiempo, a un sexenio, a, a una administración, y tienen que eh, entender que nosotras tenemos este panorama más largo. Entonces, si existe voluntad, tendrán que tomarnos en cuenta. Ya lo dije, la importancia de incluir a las entidades federativas, el rol de la sociedad civil de, de seguir poniendo el dedo en el renglón, en el tema de los recursos, porque mientras no se incrementen proporcionalmente a cómo ha crecido la incidencia criminal en este país. Yo decía, en los últimos 20 años, no, sería muy interesante saberlo. cuánto por ciento ha crecido la criminalidad en este país y en qué proporción han crecido los recursos que se invierten para eso. Eh, las condiciones laborales de los agentes del Ministerio Público son algo de poner atención, eh, como tampoco eh, hay que pugnar desde sociedad civil también por esas condiciones que les permitan a ellos Trabajar en condiciones de, pues de seguridad y de, y de, y de estabilidad ¿sí? para, para no ver tantos cambios en los ministerios públicos, en las carpetas. Y un punto importante es cómo se están formando distinto a los agentes del ministerio público. ¿Quién les enseña a ellos a investigar? Ellos dirigen una investigación, pero ¿dónde aprenden cómo investigar? Ellos son abogados o abogadas que no necesariamente tienen conocimiento sobre esto. La priorización de casos como una posibilidad para eficientar más, si es posible decirlo, los recursos pocos con los que encuentren y por supuesto lo que ya han dicho de manera reiterada, eh, tanto el doctor como, como la doctora que me antecedieron, de la importancia de este enfoque de sistematicidad y no caso por caso, para eh, pues eso, combatir la impunidad desde lo más arriba y no desde pretender desde, desde abajo. Siguiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias Ruth. También sé que es difícil ¿no? en tan poco tiempo mostrar una experiencia de muchos años en Chihuahua, pero te agradecemos eh, todas estas eh, eh, reflexiones que nos das y seguramente tendremos más espacios para seguir conociendo más de cerca la experiencia de Chihuahua. Bueno, por último tenemos a Ernesto Peralta. Eh, Ernesto eh, es director de borde jurídico y bueno, Ernesto tiene una trayectoria de haber seguido y haber participado incluso en la conformación del sistema acusatorio desde hace muchos años, es uno de los grandes observadores del sistema acusatorio. Eh, enlazo lo que decía Ruth con, con el tema de, de que es muy interesante desde la visión de Ernesto, pero también de otros integrantes del colectivo contra la impunidad como Susana Camacho, bueno, Bernardo también, que es un maestro para esto, que nos ha enseñado el poner los ojos en la policía, ¿no? Que es uno de los elementos muy importantes. Esta es una de las cosas que Ernesto también ha insistido mucho en no dejar solamente la mirada en la Fiscalía. Pero ahorita lo que quisiera que nos ayudara un poco en la reflexión, Ernesto, es que, digamos, nos costó, ¿no, Ernesto? Nos costó dar el paso de tener eh, un espacio, primero, Tener todas estas reflexiones que tuvimos en el colectivo Fiscalía, nos juntábamos casi cada semana para estudiar, para ver, para comparar modelos, para ver dónde qué, qué cosa servía más de acuerdo al contexto también mexicano, fueron meses de formación. Eso se vio reflejado en, en la aportación que pudo hacer el colectivo eh, en la Ley Orgánica de la Fiscalía y resulta que es una ley que no se aplica, porque además de las primeras acciones que Quiso hacer el fiscal, pues fue quitar esa ley, ¿no? Y ahorita hay una propuesta. Entonces, Ernesto, lo que quisiera que, que nos contaras es cuáles son los principales riesgos de la propuesta que, que hay de la ley orgánica. Hay cosas que se ganaron en el terreno de derechos humanos en la actual ley y yo lo decía ya en la intervención de Claudia, como que contemos con equipos mixtos, la, el estudio a partir del fenómeno criminal, y no caso a caso que está muy, muy claro en la ley, el tema de que haya comisiones especiales de personas independientes de diferentes eh, disciplinas que puedan llegar a inyectar una investigación, darle los elementos que requiere y el apoyo que requiere el fiscal para casos de gran criminalidad o de graves violaciones, el tema de... De este, bueno, ya dije, los equipos mixtos y, y la colaboración también eh, de la fiscalía con otros órganos del Estado y con los Estados. Entonces, ¿qué de esto se queda? ¿Qué de esto nos, nos quitan? ¿Y cuáles son los riesgos que tú ves actualmente en una fiscalía pues que, honestamente, no está dando los resultados esperados en la transformación que era un deber que se llevará a cabo? Adelante, Ernesto. Gracias, Ana Lorena. Y creo que, como como lo, lo mencionaba Ruth, o sea, tenemos que voltear a ver a lo local. O sea, definitivamente esta reforma de la Gran Fiscalía Nacional, o sea, eh, ha tenido muy pocos efectos, ¿no? ya no digamos en lo local, sino incluso en lo nacional. ¿no? O sea, creo que fue una, un cambio meramente legal. Y como suele suceder en México, la ley no se convierte o no se traduce inmediatamente en, en acciones. Y. Y lo que vemos ahora es, es un fiscal eh, legislador, ¿no? Nuestro fiscal general de la República le gusta mucho legislar, le gusta... Eh, cambiar las leyes para que, digamos, la ley se ajuste a su forma de, de, de persecución penal, ¿no? Entonces, eh, lo que vemos es una fiscalía que al final no cuenta todavía con un plan de persecución penal, no cuenta con el Consejo Ciudadano para diseñar este plan de persecución penal y que no cuenta con las capacidades ni todo esto que nos comentaba Ruth, que es súper importante para que funcione una fiscalía en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, que es como haber criterios de priorización, nos o sea, estamos hablando de algo que se empezó a hacer en otros países desde hace 50 años, ¿no? O sea, priorizar los casos en la medida en la que pues, no puedes atender todos y siempre va a haber algunos que estén afectando la esfera de derechos de las personas en mayor, digamos, eh, o sea, de manera más directa, a algunos que afecten a más gente, entonces vas a tener que ir atendiendo y priorizando los casos por, por diferentes eh, tipos de criterios, ¿no? O sea, ya los mencionaba... A algunos de estos criterios RUD, ¿no? Tenemos como los criterios objetivos, objetivos, complementarios, ¿no? La gravedad, la importancia, las víctimas, los victimarios, la factibilidad, la viabilidad de perseguir los casos, eh, incluso desde, desde un punto de vista también de, de cuántos recursos hay en la Fiscalía. Las fiscalías también, como lo contaba Ruth, cada día tienen los recursos más limitados, o sea, lo que hemos visto y tenemos en la Fiscalía General de la República es una fiscalía del 50% de descuento, ¿no? o sea, literal, eh, la fiscalía hoy en día tiene la mitad de los recursos que con los que empezó el sexenio, o sea, le han, le han venido quitando 25%, 25%, y, y si esto sigue sucediendo, digamos, podría terminar sin absolutamente eh, nada de, de recursos, y un poco es la queja de, Probablemente justificada, pero que solamente hace cuando va al Congreso, pero Jerez Manero, el fiscal general, se ha quejado varias veces de que, de que pues, no tiene recursos para hacer la transición. Y en efecto no los tiene, no eh, pero creo que los recursos son una parte muy importante y otra parte es la, la parte operativa y la forma en la que funciona la institución. no Y lo que vemos es una, una fiscalía eh, que mira hacia sí misma, ¿no? o sea, que no está viendo cómo puede cambiar con lo que hay, que no está viendo cómo sí puede implementar algunas partes de esta ley orgánica. O sea, por ejemplo, tener un Consejo Ciudadano yo creo que debe ser baratísimo, porque además no sé varios de aquí concursamos para el Consejo Ciudadano y creo que eh, no, no venía que nos fueran a pagar ni nada por el estilo. Entonces, de, debe ser baratísimo tener un Consejo Ciudadano y debe ser también baratísimo tener unos criterios de priorización de casos y debe ser también muy barato reorganizar la fiscalía para que en lugar de tener un montón de fiscalías especializadas queden nada más dos no y se, y se pueda concentrar mucho más la investigación y no estemos segmentándola ¿no? entre muchas microinstituciones dentro de una misma. O sea, creo que hay muchas cosas definitivamente que se pueden hacer, ¿no?, eh, y eh, lo que vemos ahora es una, una fiscalía que definitivamente pues, no está eh, yendo hacia donde lo habíamos planeado. Lo que, lo que vemos es que sigue manteniendo la misma estructura, la misma forma de funcionar. No hay criterios de, de, de priorización de casos, no, no se voltea a ver a, hacia los estados, eh, no, se, no se ayuda como subsidiariamente a los estados, incluso cuando ellos lo piden, o sea, cuando las fiscalías estatales dicen, oye, necesito ayuda, esto parece que me sobrepasa, incluso en esos casos el fiscal, bueno, se toma la atribución de decir, no, yo no yo no me meto en eso, ¿no? O sea, y en realidad, eh, pues vemos una fiscalía absolutamente, eh, digamos, desconcentrada y jugando en el ámbito político, no en el ámbito jurídico, ¿no? Entonces, vemos un fiscal que puede ir a entregarle un cheque sin fondos al presidente en una conferencia de prensa mañanera, o sea, eso es como, yo no creo que haya algo que, que lo pueda dejar como más claro. Y por el otro lado, vemos... Eh, un, eh, una, un, un, que le falta investigación, falta mucha investigación en este país, o sea, mucha que tendría que estar probablemente haciendo la fiscalía, pero mucha, o sea, el 80% de nuestra investigación eh, son crímenes patrimoniales no violentos con penas no privativas de la libertad, o, prime, o crímenes violentos con penas muy reducidas, o o, o o sea, toda esta gran masa criminal que es como el, de verdad debe ser el 90%. Y, 9% de la impunidad, no es delincuencia organizada, no son tampoco redes complejas de macrocriminalidad, es sencillamente falta de Estado. ¿no? Eh, falta de Estado me refiero a que eh, los narcotraficantes se pueden pelear el territorio, pero no hay alguien del Estado que esté ahí defendiendo ese territorio. O sea, no tenemos, una, no tenemos fuerzas de seguridad. Eh, pública para todo fin práctico, y ahí, ahí es donde también vale la pena volver a ver eh, los derechos laborales de nuestros policías, la poca o nula investigación que existe eh, por parte de las policías, yo no sé cómo funcione muy bien en, en Colombia y en Guatemala, lo lanzo como pregunta. Me gustaría mucho saber cómo se relacionan estas fiscalías con la investigación que se hace desde policías o en qué momento la investigación se pasa de una a otra o cómo, cómo se relacionan estas instituciones, porque en México no hay tal relación. Tenemos una cosa que se llama mando y conducción, que es algo así como esclavización de la policía al servicio de las fiscalías, ¿no? y, y básicamente eh, las policías en México, a diferencia de otras partes del mundo, en donde atienden a las víctimas, en donde eh, realizan la investigación y dan seguimiento a todos los casos, y luego ya entregan carpetas, digamos, de investigación para que la fiscalía diga qué les falta para ser judicializadas. Eso no existe, ¿no? Aquí lo que vemos es una policía que literal, lo único que puede hacer es Llegar a la escena del crimen, llamarle al Ministerio Público y esperar a que llegue. no, O sea, en realidad no hace nada más que cualquier otro ciudadano podríamos hacer. no, O sea, eh, una policía con muy poca capacidad eh, tanto para eh, ejercer actividades como de investigación como de apoyo a las víctimas. Entonces, yo creo que eh, también eh, es esta misma policía la que deja este hueco territorial que es ocupado pues, por tipo de, de organización criminal y al final del día lo que necesitamos yo creo que es eh, replantearnos muy buena parte de la investigación de, que, que podré, probablemente debería estarse haciendo desde, desde otro lugar no tanto desde las fiscalías y las fiscalías quizás deberían estarse logrando concentrar en casos muchísimo más importantes y relevantes, digo ahí en Chihuahua es como una situación muy particular, ¿no? Porque la policía y la fiscalía tienen, tienen una situación mucho más de fusión, ¿no? Entonces, creo que y les ha funcionado mucho mejor, ¿no? O sea, en, en muchos sentidos. Eh, también creo que los jueces están bastante más avanzados, como, como, como comentaron, todavía les falta, ¿no? Pero empezaron con la implementación del sistema acusatorio, incluso antes de que hubiera una reforma constitucional, ¿no? Entonces, eh, digamos, eh, l, l, los avances de Chihuahua de hace 10 años no han llegado todavía a la federación, entonces eh, creo que estamos en, en, en una muy muy mala situación y lo que vemos es que las reformas que se vienen es eh, para revertir el sistema penal acusatorio en su conjunto, o sea, por ejemplo propone el fiscal en sus reformas eh, quitar a los jueces de control, ¿no? Y entonces ya eh, tener un juez único que es una especie de juez de instrucción que puede incluso ordenar actos de investigación si cree que se hacen falta, ¿no? Entonces pero además forma un poco parte de la Fiscalía, entonces ya empieza como a juntar todas las figuras del sistema penal en una, y eh, pues esto se está eh, convirtiendo de verdad eh, en, en un sinsentido, ¿no? O sea, creo que eh, también creo que se nos olvidó algo muy importante, pero sobre todo no se ha ejecutado de esa forma, pero bueno a nosotros nos nos olvidó, más bien a propósito cuando hicimos la reforma a la Ley eh, de, de General de la, de la Fiscalía, lo que sí eh, quitamos era la, la policía ministerial, no estaba por ahí la policía ministerial, a todo el mundo le, se le hizo como muy raro pero es muy raro también tener un cuerpo dedicado a la investigación con estado de fuerza, o sea, con gente armada y además independiente del Estado, ¿no? O sea, como un cuerpo eh, con estado de fuerza independiente. Entonces ahí creo que seguimos teniendo ese problema, o sea, porque la, las fiscalías en todo el país, incluso las que ya son independientes y ya pasaron, hicieron esta transición, que, que en cada estado sucedió de una manera bastante diferente pero incluso esas eh, siguen manteniendo sus, sus policías ministeriales sigue, y esas policías ministeriales muchas veces, por ejemplo, terminan siendo guardaespaldas o choferes de los gobernadores o de, de cualquier funcionario público estatal. Entonces creo que ahí creo que hay que revisar cómo esas funciones policiales y las funciones policiales pasarlas a los policías y las funciones ministeriales pasarlas a los ministerios públicos y reordenar un poco el sistema creo que sí hace falta eh, modernizarlo y eh, definir con mucha más claridad los roles eh, que, que, que suceden en las diferentes partes del, del proceso penal, entonces eh, pues yo me quedaría un poco ahí con, con la pregunta de cómo funciona si, si quiero saber cómo funciona la relación de las policías en, en Guatemala y en Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias Ernesto. Eh, nos quedas debiendo la reflexión sobre las, la, la reforma que viene de la ley orgánica, pero es el pretexto para bien, volvernos bien. a ver en los próximos claro. días. No, no tendremos espacio para seguir debatiendo sobre esto. Yo creo que eh, es súper rico el panorama que nos das de cuáles son todos los retos que tiene la fiscalía, ¿no? Y sobre todo como esta mirada de qué cosas sí puede hacer, ¿no? Donde el dinero, los fondos no es un pretexto para que pueda eh, dar algunos resultados. Entonces, bueno, se nos fue ya un poquito el tiempo. Eh, me gustaría para cerrar eh, tal vez un minuto tal cual de algunas conclusiones finales, algunas reflexiones finales, eh, yo en verdad quisiera volver a agradecerles a todas y a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy, y pues también de alguna manera pedirles que no nos dejen, eh, que necesitamos sus voces, necesitamos sus reflexiones, necesitamos esa fuerza que nos dan para seguir, porque, bueno, en el caso sobre todo del de, de doctor y de Claudia, son muchos años los que ustedes le han dedicado a este tema, y creemos que la experiencia de ustedes pues puede ser una luz para, para el camino que nos falta en México. Entonces, eh, se habló aquí muchísimo, ¿no?, como de los temas centrales, la importancia de la autonomía, no solamente al exterior para decidir qué perseguir, sino al interior, se habló de cómo el fiscal tiene que asumir un plan de investigación, esto lo dijeron este, varias personas, tener claro cuál es el objeto de la investigación, eh, muy claro el tema de no ir por el caso a caso, y que el, el derribar a la cabeza no significa llegar a la estructura, Importantísimo lo que nos dijo el doctor de cómo eh, tener claro eh, cómo desmantelar la estructura y los consejos que nos dio para para poder tener eh, algunas líneas para esta planificar la investigación. Esto también no lo dijo claudia no lo dijo Ruth, no es llegar en la mañana y que el fiscal diga a ver ahora qué se me ocurre hacer o cuál es la nueva petición que tengo, sino tener un plan y, y también estar abierto a este plan. Primero, lo que dijo Ruth muy importante, que es un plan construido conjuntamente con las víctimas, también Claudia nos insistió en esto, y que sea un plan que se pueda ir retroalimentando. Eh, todos resaltaron la importancia de la relación de las fiscalías con las víctimas. Las víctimas no son las enemigas de las fiscalías. Las víctimas tienen que ser el centro de la fiscalía porque además de que es donde está uno de los intereses primarios para que las cosas resulten, para que haya investigación, las víctimas son las que están investigando, son las que tienen la información. Y cuando hay maltrato o cuando no hay resultados para las víctimas, pues esto las aleja definitivamente de las fiscalías, ¿no?, eh, y, y, y importante también lo que decía el, el doctor en, en términos de el papel de la prensa, ¿no? aquí hemos visto en muchos casos eh, el periodismo de investigación eh, lo importante que ha sido para muchas investigaciones y, y también para muchos otros casos ¿no? Eh, creo que en, de las reflexiones también que nos decía Claudia eh, y que lo platicamos mucho ciertamente cómo también de alguna manera se lleva a cabo una depuración de los cuerpos que forman parte de las fiscalías, o sea, esta es una tarea que no ha acabado no se puede tratar o, in, o intentar reconstruir una institución cuando tú tienes en la propia institución elementos que han cometido delitos, que han cometido violaciones a derechos humanos, que han cometido faltas, que no han sido investigados y que siguen perpetuando esas actividades dentro de la institución. Muy importante esta reflexión que nos deja Claudia, el centro del servicio de carrera. como una de las formas que nos decía Claudia de mejorar la autonomía, de, de consolidar la autonomía, pero también de darle el crédito a quien... Durante muchos años se ha ganado ese lugar, ¿no? O sea, se ha ganado el lugar con la preparación y con las ganas de querer cambiar el sistema desde dentro, ¿no? Y evidentemente todos coinciden en dejar la investigación caso a caso, eso no funciona, no funciona ni para desmantelar redes, no funciona para dar respuestas en graves violaciones, no funciona para dar respuesta en casos de macrocriminalidad. Hay que tener una mirada mucho más abierta para ver, como decía Claudia, cuando estas eh, violaciones se dan de manera masiva, generalizada, sistemática. Y este... La, la importancia de la apertura para peritos y expertos independientes, que fue un elemento muy importante en Guatemala y que estamos viendo que también en México, la, la propia Ruth nos lo decía, que ha sido un elemento también importante para, para México. En fin, eh, tenemos, eh, pasaremos todas las conclusiones, el trabajo de codo a codo con las víctimas, eh, la importancia de los estados de la república, tenemos mucho que aprender de Chihuahua. Esperamos escuchar también a Nuevo León, que sabemos que tienen también experiencias importantes. Eh, Leti Hidalgo de Fundén nos ha compartido algunas experiencias, esperamos escucharla también próximamente. Eh, el tema de no centrarse en la fiscalía. Eh, priorizar los casos, eh, concentración de casos, el tema de los fondos que Ruth coloca de una manera muy importante y que también de alguna manera Ernesto lo repite y lo menciona, la importancia de la policía que ambos también mencionaron. En fin, nos quedan reflexiones para mucho tiempo eh, eh, y, y que seguramente eh, seguiremos eh, conversando. Entonces yo les pediría para cerrar eh, un minuto con alguna reflexión final que nos quisieran dejar eh, empezaríamos, por favor, con el doctor eh, Velázquez. Bueno, más que una reflexión, en, en esta inquietud que planteaba eh, Ernesto respecto de la relación policía-fiscal, porque me parece que es uno de los aspectos importantes, era lo que destacaba yo en la conformación de equipos de trabajo que estuvieran liderados por el fiscal, pero que fueran parte integrante realmente integrante de la policía judicial, que los investigadores en Colombia tenemos dos clases de policía judicial, una policía judicial de la Fiscalía General, que se denomina Cuerpo Técnico de Investigación y una policía judicial de la Policía Nacional el problema con la policía judicial de la Policía Nacional es que la dependencia jerárquica afecta la dependencia funcional. Y yo creo que en eso se debería establecer una, una clara distinción. Si el fiscal es el director de la investigación, los investigadores deben tener una dependencia funcional del fiscal y en la conformación de esos equipos de trabajo y con la dinámica a la que me refería al inicio, la Posibilidad de la interacción cotidiana de investigadores y fiscal. De manera que, y, y se ha hecho también por algunos fiscales, es decir, es admisible, es posible hacerlo en Colombia con algunos, eh, lo hacen algunos fiscales, que teniendo un equipo de investigación de la Policía Nacional, es decir, Policía Judicial de la Policía Nacional, sin embargo, en cuanto a la dirección de la investigación, toda la actividad está dependiendo absolutamente del fiscal y no de, sus, de, la, de los oficiales superiores dentro de la Policía Nacional. La misma situación que ya se, se solucionó con el cuerpo técnico, con la Policía Judicial de la Fiscalía, en cuanto que estos investigadores dependen funcionalmente del fiscal que tiene a cargo la investigación. Yo creo que este es un elemento importante porque esto, según la afirmación de, de Ernesto, la, la inquietud que tenía, cuando pasa la investigación de la policía a la fiscalía, lo que está mostrando es un divorcio entre policía y fiscalía. Se debería entender que la investigación a cargo de la fiscalía, dirigida por el fiscal, hay una alianza entre el fiscal y la policía judicial para sacar adelante la investigación. Bueno, era una reflexión pues que, como no tocamos eh, específicamente el tema, más que por esta reflexión que, que hacía Ernesto, entonces quería aprovechar mi minuto, que fueron tres, en esta reflexión. Muchas gracias. Doctor, la verdad es que nos da el pretexto para que nuestro próximo espacio sea justamente de esto, que ha sido también una cosa muy debatida y donde tenemos eh, reflexiones muy ricas de muchos lados, la relación de la policía con eh, la fiscalía y la investigación, entonces seguramente por ahí le, le estaremos tocando nuevamente la puerta para abusar de, de su amabilidad para acompañarnos. Muchísimas gracias doctor. Claudia, eh, algunas últimas palabras que nos quieras dar. Sí, claro que uno luego de la pregunta de Ernesto no puede dejar de opinar, pero no es para un minuto. Solo que creo que sí hay que tener muy claro que la policía de despliegue tiene unas funciones y unas eh, capacidades profesionales distintas de la policía de investigación. La policía de investigación tiene que tener eh, otros saberes, digamos, tiene que más enfocada en criminalística, en criminología. En, especializada en investigación de homicidios, de violencia sexio, sexual, de criminalidad organizada, etc. Es muy distinto pensar eh, un, un investigador policial a pensar en un, en un policía cuya función más bien es eh, de, de disuadir el delito. Entonces, esas dos, esas dos eh, formas de trabajar tienen que estar separadas y ahí dependiendo del modelo normativo, Tendrá que estar, como decía muy bien Iván, es, es más fácil si ya está incorporado a la fiscalía, porque es el fiscal el encargado de dirigir la investigación. Pero también hay modelos, por ejemplo, como el FBI, que avanzan una investigación y cuando necesitan ciertos actos de investigación buscan a un fiscal. Es decir, hay, hay modelos muy diferentes. Lo que no podemos esperar es que un policía de calle, digamos, de a pie, pueda realizar profesionalmente una investigación criminal porque es como pedirle peras, peras al olmo. Y en ese minuto y medio que me quedan los otros 30 segundos, creo que es súper importante subrayar la función de monitoreo y, y de exigencia de rendición de cuentas y de transparencia que puede ejercer la sociedad civil sobre la fiscalía, sea federal o las fiscalías estatales. Eh, en la ley de Guatemala estaba claro que, el, que la fiscalía tenía que presentar un informe anual donde se da cuenta cuántos casos entran, cuántos se resuelven, sentencias condenatorias, absolutorias, qué tipo de delitos son los que más se persiguen y más se esclarecen. Y creo que, que esa información que es fundamental es básica para que la sociedad civil pues, pueda acompañar el proceso de fortalecimiento de, de las instituciones de justicia. Muchísimas gracias, Claudia. Ruth, ¿algunas palabras finales igual? Sí, bueno, yo creo que tenemos que seguir poniendo el dedo en el renglón en cómo, pues sí, ciudadanizar más las fiscalías, o sea, aunque nadie tenemos claro cuál es la receta mágica con la que podemos avanzar siquiera un poco en esta... Eh, en esta gran, eh, gran altos índices de, de impunidad sí queda claro que ese proceso no va a pasar sino atraviesa por eh, abrir más las fiscalías y que la gente pueda involucrarse más eh, no solo las víctimas sino ciudadanos, ciudadanas que bueno, también es difícil pensar que alguien no haya sido víctima de algún tipo de delito pero cómo seguir insistiendo en esa necesidad de ciudadanizar de realmente incluir y creo que las experiencias eh, otras en, en otros mecanismos en otros organismos donde se ha ciudadanizado han sido exitosos entonces puede ser creo que la sociedad civil tenemos que mantener el tema que no es menor aunque no es el único de los recursos en la medida en que nosotras no presionemos para eso no no va a pasar y bueno, en lo que último y con esto cierro es la importancia de mantener esta discusión. que hoy decimos, no hay recursos y no hay voluntad, quizá mientras no haya una presión social generalizada. Entonces, en la medida en que estos espacios, como los que nos convocan hoy, sigan haciendo conciencia a la sociedad de la importancia que tiene que eh, impulsemos estos cambios necesarios para nuestro país para garantizar derechos, las cosas eh, no van a cambiar. Entonces, creo que lo que estamos haciendo desde el colectivo de decir que la gente entienda la importancia y el impacto que tiene en las vidas de las víctimas, pero también potencialmente en sus vidas, es indispensable para eh, presionar o, o para juntos, todos y todas, exigir pues mejores investigaciones que permitan erradicar la impunidad y con erradicar la, la impunidad, pues, estar eh, todos como en un mundo más justo, más igualitario, más feliz. Gracias. Muchísimas gracias. Ernesto, yo sé que tocamos una fibra muy sensible para ti, que es el tema de las policías y que esto nos podría dar para hablar toda una hora. Yo propongo que tal vez el próximo espacio igual vemos si podemos coincidir agendas con, con Iván, con Claudia y con Ruth y con otros compañeros, porque es un tema que tenemos que seguir debatiendo, pero te pediría que Tal cual, en un minuto nos ayuda a tener un cierre este, para poder saber también cuáles son nuestros próximos pasos como sociedad civil y como parte de este colectivo impunidemio. Gracias. Bien, pues, eh, creo que tendríamos que dar varios pasos. Uno es hacer valer la ley que ya ganamos y que ya se legisló y que está en vigor. Entonces, exigirle al fiscal que no sea ilegal, básicamente. Eh, eh, creo que ese es el primer paso. Luego, es defender esa ley porque ya hay minutos diputados y en Senado que, que podrían, digamos, dar vuelta atrás. Y eh, tercero, creo que deberíamos de empezar a plantear también eh, cómo reformar, cómo hacer estas pequeñas ajustes a nuestro sistema penal acusatorio en donde las policías, las fiscalías, eh, los jueces, eh, digamos, estén eh, entrelazados de una manera como mucho más eficiente y mucho más humana también. Creo que esos deberían de ser como nuestros siguientes pasos como sociedad civil. Pues muchísimas gracias, eh, Claudia, Ruth, Ernesto y doctor, por habernos acompañado. Sobre todo agradezco a todos quienes nos están viendo por Facebook, a las familias. Varios me han estado enviando mensajes, nos han dicho que es un panel excelente, que ha ayudado muchísimo la reflexión. Este, creo que en el próximo espacio sería muy bueno poder invitar a a alguien desde los estados también de las repúblicas, de los colectivos de, de familias, para que nos puedan ayudar también a enriquecer la, la reflexión, y pues pedirles que no estén tal cual, eh, fuera, lejos de nosotros, Claudia, doctor, este, sus palabras son muy importantes, Ruth y Ernesto, pues una, una, un placer seguir conversando con ustedes, y agradecemos eh, la presencia de todas las personas que nos acompañaron a través de las redes. Muchísimas gracias, y que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias. Gracias.